27 de abril en mi devocional diario. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, un fuerte abrazo para ustedes y gracias por acompañarnos este 27 de abril. En el tema en el amor, no hay temor. Bonito tema, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo a través de las Sagradas Escrituras, donde en Primera de Juan, en el capítulo 4, del verso 16 al 18 en la traducción del lenguaje actual, en el amor no hay temor y nos dice en el verso 16 así sabemos y creemos que Dios nos ama, sabemos y creemos que Dios nos ama ¿por qué? porque Dios es amor cualquiera que ama a sus hermanos, está íntimamente unido a Dios Qué hermoso, ¿verdad? cuando nos dice las escrituras porque Dios es amor y cualquiera que ama a sus hermanos Está íntimamente unido a Dios Y es que así es el amor de Dios El amor de Dios es el amor El amor compartido para con todos Y para que le amemos también a Él Y a su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Fíjate lo que dice el verso 17 Si en verdad amamos a los hermanos Bueno, aquí empieza el problema Si en verdad amamos a los hermanos Y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo bueno, aquí donde ya está la situación, ponense un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a los hermanos y tenemos que vivir como vivió Jesús aquí sobre la tierra. Y es lo que se nos complica como seres humanos en muchas de las ocasiones, ¿no? Tenemos que enseñarnos a amar. Miren, cuando está el amor, ¿dónde está el pleito? ¿dónde está el celo? ¿dónde está la contienda? ¿dónde está el problema con los matrimonios? ¿dónde está el problema entre la sociedad? ¿dónde? ¿Dónde si amamos a la gente, si amamos a las personas si amamos a este mundo así como Jesús lo amó créanmelo, créanmelo que no hay ningún problema en la sociedad el problema es que nuestra sociedad no tiene este conocimiento de Dios y de Jesús y es por eso que está el celo está el pleito, está la contienda, está el divorcio está la separación, están todos los vicios y están todos los males habidos y por haber y, dices, y sigue diciendo así no tenemos por qué tener miedo Cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo Y es que va a haber un día En el que vamos a ser juzgados Vivos y muertos ¿eh? No importa que ya nos hayamos ido O que estemos todavía Va a haber un juicio Y ese juicio va a ser tremendo Porque va a ser la separación Los que van a estar enamorados con Dios Y los que van a estar en el infierno Ese es el gran problema Y todo empieza con el amor Para marcar la enorme y grandísima diferencia en esta vida y en la que sigue. Es por eso que el Señor nos habla aquí en Juan de esta manera, bien bonita, bien hermosa. Pero vayamos al verso 18. Es decir, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Qué interesante, ¿no? Entonces tenemos que enseñarnos a amar, amar a Dios, amar a, a nuestro prójimo y amar sobre por todas las cosas a Dios a través de Jesucristo y que nos llene de su Santo Espíritu. Por eso es necesario la oración. Y vamos a orar. Padre Santo y Eterno y Maravilloso, ¿cuánto necesitamos de la oración? Porque la oración es el medio, es la comunicación perfecta con usted, Padre Santo, a través de Cristo Jesús. Por eso el mismo Señor Jesús nos dice, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Porque Él nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y en Él está la vida. Entonces si tenemos a Jesús y nos enseñamos a orar, que es la manera de platicar con usted, la manera de estar en comunicación con usted, entonces Padre Santo, denos esa capacidad de poder Tener nuestra oración, esa oración perfecta, que nos ayuda a través del poder del Espíritu Santo Señor para que fluyan las palabras para podernos expresar directamente con usted de la manera más correcta, apoyándonos en su Hijo Amado, Cristo Jesús, y Padre por eso, le damos honra le damos gloria, y le damos alabanza, en Cristo Jesús Amén, Amén Amén, mi amado, solamente una cosa, compártalo, amada compártelo